Buenas noches Puerto Rico Esperamos que hayas tenido un gran día Y preparados para este maravilloso fin de semana Les saluda Yanira Blanco Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Para hoy viernes 28 de octubre Que estamos listos familia Para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4 Multiplicador, Loto Cash Y Doble Revancha Que serán certificados por nuestra auditora Isarel Román de la firma Aquino de Córdoba, Paro Company y supervisados por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio. Familia, usted sabe que esta semana estamos de fiesta porque se añadió el Wild Ball. Esto es un bolo adicional para que usted pueda utilizarlo a su conveniencia y convertir su jugada en una jugada ganadora. Escuche bien, si el número que salga en el Wild Ball es ese número que te faltaba para ganar, ya lo tienes. Entonces, ¿cómo se juega? Es bien fácil, escucha bien. Vas a buscar la nueva hoja de jugada y marcar tus números de izquierda a derecha. Cada panel es una jugada diferente y recuerda bien, podrás utilizar la misma hoja para jugar, pega 2, pega 3 o pega 4, solo vas a marcar el sueldo que quieres participar con las opciones de tu jugada. O mucho más fácil, jugada automática y ya. Recuerda que puedes seguir haciendo tus jugadas también adelantadas. Así que a jugar Wild Ball y ponte a ganar con Lotería Electrónica. Y buenas noticias para mañana sábado, señores. Powerball subió 825 millones. Usted ya jugó. Aprovecha ahora con Powerball que te da la oportunidad de añadir Double Play para que tengas doble oportunidad de ser millonario. Y otra pregunta, ya usted bajó nuestra aplicación de la lotería electrónica. No espere más porque en la aplicación puede ver esos números ganadores y escanear su boleto para saber con cuánto usted se pegó y participar en concursos y en promociones también. Así que bájala, chao. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 Así es, número uno. Pasamos al pegador de esta noche. Mucha suerte. Adelante. Primer número del 2. Número cuatro. Cuatro. Siguiente número. Es el número cero. Número cero. Número ganador del 2 en la noche de hoy es el 4040. Pasamos al Pega 3, familia. Mucha suerte con el Pega 3 de esta noche. Adelante. El primer número del Pega 3 es el número 5. 5, siguiente número. Número 9. 9, último número. Es el número 5. Número 5. Número ganador del Pega 3 en la noche de hoy es el 5, 9, 5, 595 Pasamos al Pega 4 Mucha suerte en el Pega 4 de esta noche Adelante Primer número del Pega 4 Número 1 1 siguiente número Número 5 5 siguiente número del Pega 4 Es el 0 señores, número 0 Último número Número 0 Es el número 0 Número ganador del Pega 4 en la noche de hoy es el 1, 5, 0, 0, 15, 0, 0. Ahora continuamos con el multiplicador que aumenta hasta, mire, 5 veces esos premios menores. Mucha suerte. Adelante. Vamos a ver cuál es el multiplicador en la noche de hoy. Y es el número 3.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 18, tercer número. 15, 15, cuarto número. 27, 27, quinto número. 13, 13, pasamos al bono cash del otro. Y es el número 1, señores, número